Hola, eh, somos Reflexión Nerd, estamos aquí en Madrid para grabar un vídeo sobre qué opina la gente de los informáticos y vamos a ver. primero que se os viene a la cabeza cuando pensáis en un informático una persona así como un poco introvertida que pasa mucho tiempo en espacios pequeños eh, ¿y el electrónica en ordenadores en arreglar cosas informáticas en general introversión agilidad que... mental sobre todo alguien cuadriculado gente medianamente ordenada y comprometida y suele ser una profesión que tiene que gustar el típico chico con gafas, con su, con su bolsito, que, que está como todo el tiempo, con los cascos, súper concentrado. Inquietud y ganas de, de conocimiento, porque al final es una profesión en la que siempre se está en continua evolución. Y muy introvertido, eh, con gafas, bueno, tipo, tipo Sheldon, yo qué sé. Segunda pregunta. Eh, nosotros estudiamos informática en la Universidad Complutense. Uh -huh. ¿Cuál crees que es el porcentaje de mujeres en esta carrera? un 30% Ostras, pues yo te diría que seguramente te voy a decir el 40% pero seguramente sea más seguramente ya estén por el 60% creo que ya son más chicas informáticas que chicos informáticos Hombre, yo creo que a día de hoy ya es alto yo creo que más o menos un 50-50 50-50, sí, ¿no? no? Yo creo que sí yo conozco mucha gente informática, mi hermana la mayor es informática ¿sabes? Yo creo que... Sí, yo creo que está 50-50 o... y me atrevo que igual podemos decir un 60 porque cada vez... Son, conozco más chicas que, que les sí, sí, sí, gustan. Yo creo que no roza el 10%. Yo creo que 100%. sí. Yo, en cambio, pienso que ya cada vez sí hay más representación. Yo diría un 15-20%. Ah, sí, un mejor. 30%. ¿Tre, ¿10%? No creo que hayan tantas. Vale. Pues realmente en nuestra universidad, la Complutense de Madrid, el porcentaje de mujeres en la carrera es del 17%. 10%. ¿Qué opinas al respecto? Pues que me parece que son poquísimas, por favor. Yo de verdad pensaba que era un, un, como un 40% como mínimo. Debería dar más porque es una carrera bastante interesante. Pues una pena, sí, exacto. <risas> me parece un poco desolador, ¿no? No Para nada, para nada diría que ese porcentaje es en del tema de informática, no, ¿no? Que me da mucha pena porque la verdad que son esas las típicas profesiones que, que desestiman a lo mejor por por fama o sexualidad y no tiene nada que ver, una persona que tiene esa relación con los hobbies, esas inquietudes, da igual el sexo, ¿no? O sea, la verdad que no llego a entender por qué ese índice tan bajo. Ya, eh, no, no entiendo por qué, bueno, entiendo que es un índice bajo, pero porque nunca ha sido una, una carrera eh, popular entre las mujeres, es que... ¿Qué creéis que puede haber influido en, en, en esto? ¿Qué factores pueden ser importantes para la sociedad? Pues quizá una educación de, de base, desde que somos niños, a lo mejor lo que vemos, lo que nos inculcan, como la gran mayoría de, de los micromachismos, machismos al final te orientan o te intentan orientar eh, a las mujeres a profesiones, a hombres a otras profesiones. Yo creo que eso siempre viene de raíz, de base de la educación del día a día. Vamos. ¿Qué tipo de hobbies crees que puede tener un informático? Hombre, los videojuegos, ¿no? ¿Cosa <risa> de videojuegos? videojuegos. <risa> Arreglar ordenadores, montar montar un ordenador desde cero... Realmente pueden ser los de cualquier otro, eh, eso te a decir pero bien, bueno, quizás... Puede ser que el tema de los videojuegos y tal, aunque realmente ahora mismo yo creo que en general no. todo el mundo así no... Vale. Sí, juegos estos online, aunque también creo que también puede ser el deporte. Porque es un poco vale. como la terapia, ¿no? En todas las horas que pasan, sí. ¿no? yo veo a un informático luego corriendo. Eso sí, deportes individuales. Mucho sí. de jogging, ¿no? Por mucho contraste, lo que es la naturaleza. Porque muchas veces buscamos lo que no tenemos en nuestro centro laboral, ¿no? Eh, pienso que les gusta leer. Les, eh, pienso, Yo sé, mis amigos informáticos sí, son sí. muchos de leer libros, eh, buena música, ¿Qué, como el común. ¿Qué tipo de música escuchan? ¿Qué tipo de ¿Cuál es la buena? ¿Cuál es la buena? No sé. Y sal, Buenísima. Y respecto al tema de trabajo, ¿cómo creéis que trabaja mejor, mejor un informático? ¿En grupo o en solitario? En grupo. En grupo siempre. Pienso que trabajan mejor de forma aislada, sobre todo cuando están, cuando están empezando un proyecto. Luego ya cuando el proyecto está un poco más arrancado sí que le viene bien como la visión de, de más gente. Yo creo que en grupo, pero cada uno haciendo su, su, su movida, cada uno haciendo su trabajo y luego que todo vaya a un saco común. Y respecto al tema del estereotipo del informático, ¿qué factores crees que pueden haber influido en la sociedad? Eh... O sea, al estereotipo de persona que estás claro. mucho tiempo sola, que pasa mucho tiempo sola en un cuarto pequeño. Sí, eso es. Series, películas. Sí. Justo hace dos sí. meses o así, vimos una película en la que se veía el típico informático con la bolsa de Doritos. Las es claro. que, así. Las películas, las... Siempre, casi siempre el informático lleva gafas, ah. eh, es súper retraído. Eh, entonces sí. yo creo que eso... ¿Te lo imaginas así? El desconocimiento, o sea, que es una profesión relativamente... Es un poco como es una persona como muy metida, o sea, que trabaja con una máquina, entonces que pues, se supone que no tiene contacto con la gente. Uh -huh. Pero es verdad que luego en el mundo real no es... Por último, la última pregunta es, ¿conocéis algún informático en vuestro círculo? Sí. Y si lo conocéis, ¿cómo es? Describirlo, si podéis así brevemente. Sí, yo mi hermana, mi hermana la mayor es informática superior y no es todo lo contrario. A ver, yo soy deportista, venimos del mundo del deporte, entonces ella sí que es verdad, lo estudió por vocación, la gusta, le encantan los ordenadores, pero su hobby es ir a correr, tiene dos niñas, no tiene nada que ver con el estereotipo de, de informático. Precisamente no mi compañero me de piso. No <risas> no La verdad es que es una persona súper, súper creativa, eh, de verdad, de, y bueno, ya aparte de los estereotipos que hayamos dicho de introversión y tal, él es súper extrovertido. Si conocéis algún informático de vuestro círculo y si no lo podéis describir. Yo mismo soy informático. Conozco a todos mis compañeros de la empresa, con lo cual voy a describir a mis compañeros, no a mí mismo, que me parece un poco feo. <risa> eh, por lo general, eh, como me ha dicho aquí mi compañera, sobre lo introvertidos que son, suele ser erróneo, suelen ser más bien extrovertidos, o pues esa es mi impresión. Tenemos una fama de de tener muchos granos y gafas y, <risa> y hablar, no hablar con nadie ¿eh? y la verdad que eso es algo que haya del pasado o que no sé si habrá existido, pero vamos, eso ya no existe y suelen ser gente al revés, que le gusta trabajar en equipo traspasa su conocimiento y adquirir conocimiento, por eso lo de trabajar en equipo, yo con la gente de mi empresa al final somos todos uno, o sea, es decir, si yo me he aventurado, he hecho un proyecto y he aprendido si un compañero mío mañana va a tener que utilizar el mismo camino, se va a fijar en mí y yo le daré mi apoyo y viceversa, ¿sabes? Eso al final es un poco el escenario que yo me encuentro en mi día a día, vamos, eso es necesario y correcto, vamos, yo creo que tiene que ser así.